Muy bien, ¿alguien sabe qué nos dan las gallinas? Yo, dos huevos. Muy bien. ¿Alguien sabe qué nos dan las vacas? Ah, yo, la leche. Excelente. ¿Alguien sabe qué nos dan los cerdos? Yo, la tarea. Excelente. ¿Cómo? Que